¿Cómo estás? Hoy vamos a platicar ahora de un tema muy interesante sobre ellos, sobre todo, y pues puedes escoger, ¿no? Vamos a hacer una entrevista. Vamos a empezar con Pipo. ¿Cómo fue tu, tu juventud ahí por ahí de los 80s? Eh, bueno, yo comencé a tocar en bandas en los 80s, básicamente fue mucha música, jugaba fútbol americano también al mismo tiempo, entonces estaba... Eh, combinaba la música con el jugar fútbol americano como por 12 años más o menos estaba en bandas, en ensayos, en grabaciones y todo ese rollo no era mucho de antrillos acá ya sé que va a decir no era mucho de antrillos, acá de, de magic y yeah. esas cosas básicamente a mí eso no me gustaba me gustaba lugares de rock el 9 pues de hecho, de hecho el 9 Los de hecho, no, es que no iban el jueves no, de, hecho, de hecho ¿qué es el 9? el 9 era un bar gay donde los, los, ¿Eh? los, donde los jueves, jueves tocaban tocaba bandas de rock okay. entre ellos estaban los caifanes la maldita vecindad todo fobia todo el mundo, mundo, mundo, mundo tocó ahí. yo toqué yo toqué okay. dos veces pero más y me la básicamente la música aprendiendo música y en esa, en esa década <risa> me fui a Estados Unidos a estudiar batería y pasaba básicamente pues, en la música, en la música y escribiendo, y en la música y jugando un poco. Americano. Okay. Y aproximadamente qué edad tenías? Sí, como Estamos hablando de los 10 años de edad, hasta los 19. Ok, okay no, pues fue una juventud muy productiva, ¿no? Ahora <risa> seguimos con, a ver ahora, el voz. Uy, uy, uy. ¿Cómo, cómo estuvo en ¿Lo los mismo? 80? Sí. Era la época de las barras libres, ¿de acuerdo? Porque deben de saber que las barras libres mm -hmm. eh, en esas épocas empezaban, ¿verdad? Sí, en eh. el 86 87, 86, 87, en la zona rosa, en las discotequitas y bares que había ahí. Entonces, todos los muchachos sanos que nos gustaba todo ese peligro andábamos este, por pues, ahí dando el rol, a ver dónde nos dejaban entrar para echarnos una barrita libre. Me acuerdo cuando fue el, el, el, el temblor del 85, me tocó todo el rollo ahí de las ambulancias, todo. Fuimos el primer coche que se prestó para, para echar la mano ahí a llevar cosas. A mí, yo tenía una chamarra de mezclilla que se ponen las chamarras Goldy Sí, claro. Las de mezquilla que se cerraron acá, tipo, <risa> el ejército. Este, y, y, y, y, y entonces <risa> ahí me la llenaron de, de material quirúrgico, alcohol y no sé qué, y aparte bolsas, y ahí vamos en, en un R8, un Renault 8, de un viejito de un cuate, y este, pues, con nuestro paliacate y uh -huh. que después todo el mundo andaba abusando de eso, ¿no? Pero fuimos los primeros y ahí vamos y llegamos al Regis, y todavía estaba incendiado y la madre y me dice, una tienda de. de, de, de no De campaña, pues tiene la gran otra opción ahí, ¿sí? ¿no? Y entro y no manches lo primero que veo, una señora así acostada, con sábana, pero hasta entonces se y se veía que estaba hundida así de la mitad, así como que, como mm. se lo hubieran partido. Y, yo, Ay, mira, no? y, y qué bonita juventud. Sí. Sí. No, digo, les platico porque antes estuvo cabrón eso del 85 y ya ahí me sacaron todas las cosas. Hey, y, claro, pues igual que tochos, anduve ayudando. No me quedaba otra porque mi, mi calle estuvo cerrada un ratotote. No había nada que hacer más que ayudar. Esa es la neta. También me tocó ver cómo se clavaban las cosas. Sí. En ese entonces estaban de moda eh, los top siders, se acuerdan? Sí, los top siders. No. Y, y, y llegaron de, de, de Gringolandia este, top siders, bands, gays jeans, o sea, que eran cosas que de moda y tú crees que llegaron al algún lugar? Básicamente fue, fue eso. Te divertiste, Sí, Sí. sí. Exacto. <risa> Ok, pues proseguimos, ¿no? ¿eh? a ver tú también. Pues yo en los ochentas fue cuando decidí ser músico, ahí fue cuando empecé a estudiar. Primero pues en la secundaria con el maestro que nos daba música, metí a la clase de guitarra con otro maestro amigo de él y ahí empecé. Luego de ahí salí de la secundaria, metí a la prepa, empecé a tomar clases particulares y empecé, ahí fue cuando empecé a tocar con, con los primeros grupitos que, que había en ese momento. Yo empecé en un coro de iglesia cuando tocar guitarra eléctrica. Fátima. Fátima. ¿Sí? Sí. Sí. De hecho, esa fue mi experiencia. ¿De entonces, que te toquetearon. Sí, sí todo, todo. <risa> y este ¿Cómo se llama? Y ahí fue, donde empecé, fue ahí la primer, primera vez que agarré una guitarra eléctrica. Y bueno, ahí después me metí a estudiar a Bellas Artes, en Escuela de Limba, clases particulares, y pues una década muy movida para mí porque terminé mi prepa, estudié música y empecé a hacer mis primeros pininos con los primeros banditas que se estaban armando. Me tocó lo del 85, justamente estaba yo estudiando y tuvimos que dejar de estudiar un buen rato porque pues, todos se pararon, ¿no? no me gustan de voluntarios. Y ya después, la segunda parte de la década después del 85, pues ya empecé a, a empezar a seguir el movimiento de que empezaba el rock en español, ¿no? en, a tomar fuerza. Y se venía lugares como Rocket Clan, como Rockstock, como el el satélite. El el satélite. El rock. El look. El look fue ya a finales, ¿no? El rock. El satélite. eran lugares para tocar? Se le dieron a empezar a fomentar o a darle oportunidad, que te sí también hay insurgentes, grupos de rock mexicano. Ahí empezaron las primeras propuestas. Todas las bandas que hoy en día ya son consagradas, por ahí pasaron, ¿no? Tanto de México como de toda Latinoamérica y de España.